o remedios John Jairo es una persona de acá del municipio de Remedios nací en el año 1972 tengo 47 años de vida un minero de tradición también he trabajado en los negocios como mesero, me desempeñé como concejal del municipio de Remedios, hasta hace tres meses, el mes de mayo, renuncié para poder hacer este trabajo político, que hoy soy candidato a la alcaldía del municipio de Remedios. Eh, John Jairo es una persona que ama al municipio de Remedios, lo llevo en mi corazón, la comunidad en general sabe el gran amor que siento por cada uno de ellos. Ese es John Jair Uribe, hijo de una tradicional familia, de la familia Uribe Castrillón, de acá del municipio de Remedios. Esta postulación de mi nombre hacia la alcaldía del municipio de Remedios es por el amor que siento por este municipio. No es por nada más, es el amor que siento por Remedios. Y esto ha hecho que, que empiece a creer en una nueva política. Creo que eh, estamos cimentando una nueva política en el municipio de Remedios. Creo y confío en la misericordia de Dios que nos dará la victoria y que haremos una excelente administración municipal donde habrá una equidad, donde en el municipio de Remedios va a haber... Un desarrollo donde le apostaremos a la minería, a la educación, a la cultura, al deporte, a nuestros adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a nuestra juventud, a la niñez. Es una política de inclusión, eso es lo que quiero para este gran municipio de Remedios del Nordeste Antioqueño. Hola, soy John Jairo Uribe Castellón, su candidato de Juntos por Remedios. Los invito a toda la comunidad en general, las veredas, los corregimientos, a que el próximo 27 de octubre vayamos a las urnas tranquilamente, a conciencia, a votar. Espero que me apoyen, espero que apoyen este gran proyecto de Juntos por Remedios. El próximo 27 de octubre.